Ok, mi gente, en este video vamos a ver cómo se trabaja con las marcas de agua. Simplemente nosotros nos vamos a la pestaña que dice diseño de página. Bien, yo tengo el Office 2010, pero no importa que usted tenga el 2, el 13, no importa. Le damos a diseño de página y le damos a marca de agua. Y nos va a dar unas opciones que son por defecto. Si ustedes se fijan, aquí hay una que dice confidencial, no copiar. Esto regularmente es para documentos verdad de empresas. Si se fijan, yo tengo mi marca de agua y yo puedo venir y copiar encima del documento sin ningún inconveniente. Si se fijan, yo puedo copiar encima del documento sin ningún inconveniente y se queda la marca de agua atrás. Vamos a volver de nuevo a marca de agua. Diseño de página, marca de agua tengo borrador ejemplo si yo quiero una marca de agua personalizada entiéndase que yo tengo un logo o cualquier mensaje que le quiera enviar a alguien lo que sea. le damos a marca de agua personalizada y yo vea si yo no quiero marca de agua simplemente se quita pero como queremos una marca de agua y yo quiero poner una imagen bien o marca de agua de texto imagínense principalmente por ejemplo Vamos primero con la marca de agua de imagen. Simplemente yo selecciono y busco una imagen que yo quiera pegar como marca de agua. Entonces me da una opción de colorar que es vamos a darle primero a decolorar y vamos a darle a aplicar. Si se fijan, fíjense que mi marca de agua apareció, pero tiene los colores del logo. Si le doy a decolorar. Si se fijan, ya no tiene los colores. Regularmente en algunas situaciones se utiliza así para que resalte menos, pero por lo menos se, se, se nota. y ahí está mi marca de agua. Yo puedo venir y escribir encima del documento sin ningún inconveniente. Ahora bien, vamos a ver una marca de agua. Ya sabemos que podemos añadir cualquier tipo de imagen. Queremos poner una marca de agua personalizada en la cual yo ponga simplemente un texto. Bueno, pues simplemente nosotros venimos aquí el texto podemos seleccionar una de las opciones que se encuentran ahí o simplemente yo le doy a borrar y vamos a poner nuestro propio mensaje que diga esto es importante aquí seleccionamos el tamaño de la letra si yo la quiero diagonal horizontal vamos a darle diagonal y vamos a darle un color negro Vamos a darle un color rojo que sobresalte. Le doy a aplicar. Si se fijan, miren cómo me sale. Esto es importante. Si le doy a horizontal, le doy a aplicar. Fíjense cómo se pone de manera horizontal de la letra. Si quiero que sea semi-transparente, pues vuelvo de nuevo y le doy a aplicar. Si se fijan, ahora está un poquito más transparente. Bueno, así se utilizan las marcas de agua. Espero que les sirva de ayuda este video. Y no olviden suscribirse y darle a like.